El pasado, el presente y hasta el futuro de las casas de juguetes se da cita en la exposición Casas para jugar que acoge el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia hasta el próximo 28 de agosto. El objetivo de esta muestra, comisariada por las profesoras de diseño de la UPV, Beatriz García y Patricia Rodrigo, es saber interpretar la historia y evolución de este juguete hasta llegar a los rasgos característicos de nuestros días. Plantear eh, propuestas de juguetes de casas para jugar, que son un, como si dijéramos un pretexto para jugar ...a más cosas, no solamente a lo que es habitar una casa... ...sino jugar con la fantasía... ...jugar con, con la transformación... ...hacer juego abierto, jugar con la magia". Principalmente, queda de manifiesto... ...la transformación conceptual e instrumental... ...que ha experimentado este juego tradicional... ...en las últimas décadas. Ahora los, la, las casitas para jugar no son para las niñas... ...y no son para jugar con muñecas... ...puedes jugar con diversos elementos... ...y son para niñas y para niños... ...y los niños también pueden jugar con muñecas o pueden jugar a lo que quieran jugar con las casitas, porque de hecho los niños también habitan las casas. El proyecto expositivo también se asoma al futuro, gracias a las propuestas de diseñadores noveles y estudiantes egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, ETSID, de la UPV. Una exposición en la que hay maquetas elaboradas por estudiantes de nuestra Universidad Politécnica de Valencia con la importancia que tiene eh, su creatividad y que da una visión moderna. Enmarcada en el programa de actos por la Capitalidad Mundial del Diseño de Valencia, la muestra está organizada por el Nexus Design Center en colaboración con la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de Valencia.